Hola, estamos acá en Gemetria y hoy vamos a jugar Dance Masacre. Un demon que vengo permitiendo hace bastante ya, pero bueno. Uh, bueno, este es bueno, un Hard Demon, como pueden ver. Y creo que va a ser el primer demon que, bueno, además de ser el más difícil hasta el momento, porque sí, esto yo lo considero más difícil que Nine Circles, mucho más. Prácticamente porque, um, por ejemplo, los, vamos a los, los niveles difíciles como por ejemplo, en Cercles era wave, toda wave, o de Yatagarazu, era un boss fight con nave. El cambio de ese que no tiene un un como no es cierto, un, un vehículo, por así decirlo, este por definido, es todo distinto, todo raro, así que... Bueno, antes de empezar voy a hacer algo que no suelo hacer mucho, que es básicamente este um, una práctica. Así me refresco la memoria, ¿no? Bueno, esto es el nivel... O sea, no, no tiene mucho de especial no, no es, no es, no es, Ni un nacer que tampoco es un boss fight no, no es nada raro Simplemente es un nivel complicado y, y ya está A ver, Dios, a ver si me sale esto Bueno, también pasa que eh, Modo práctica Es un poco mierda, la verdad No, no me gusta nada el modo práctica, pero bueno para, Acá tengo que saltar que estoy imbécil, ahí está uh, Perfecto Bueno, este cubo es normal Esta nave tampoco está difícil De hecho, eh, sorpresivamente vamos a agarrar las monedas Esta vez porque... Um, no tengo ganas de volver a pasarme este demon La verdad O sea eh, No Bueno, hasta esto Y ahora, ahora empieza lo difícil esta, esta rueda Esta rueda de acá Tenemos que dar clics bastante seguidos Ese es un patrón que se repite bastante Tenemos que dar clics Muy, muy, muy, muy seguidos en esta parte A ver si puedo pasarlo A ver No Que ahí tengo que darle temprano Ahí va no, pero tampoco tan temprano Ahí va Vamos a clicar acá. Como digo, vamos a practicar un poco caca, así que no, tranquilo, sí que lo tengo practicado a este nivel. Pasa que. Eh, ahí va. Bueno, esta parte es fácil, tenemos que darle a las orbes nada más. Eh, bueno, hola, me presento, soy el Augusto de 4 días después y vengo a decirles que no. ¡Lo huevo! Esa parte es fácil. Esa lo huevo. Es la parte que más me costó de todo el nivel. Ah, para, a ver si me sale. ¡Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ese salto es un poco justo, me puede cagar Y bueno, ahora vamos con lo difícil Este wave es increíblemente justo Esto lo tengo bastante practicado, por eso que me sale Pero no saben lo complicado que es esto O sea, no se dan una idea de lo que perdí acá De, lo, de hecho, lo, lo que sigo perdiendo A ver si me sale ahora Llevar el mini wave y... Ahí está, perfecto Bueno, este buffo también es un poco... Era un poco jodido, pero... Son clics bastante justos también Pero se aprende, se aprende Se termina aprendiendo A ver si me sale Ta, ta, ta, ta A ver Ta, ta, ta, ta, ta. Bueno, esta, esta, esta bola... Esta bola me va a joder bastante sobre todo en esa parte Ahora me salió Pero... Pero no me va a volver a salir ahora Ven esa, esa parte, voy a perder mucho ahí Así que prepárense Prepárense para no perder mucho ahí a ver. Ahí va Bueno, este robot también, es, yo creo que esta es la parte más complicada del todo el nivel Miren lo que tengo que hacer Además de este salto de una espina que está bastante jodido Tengo que pasar justo por ahí para agarrar la moneda Porque si, sí, voy a agarrar la moneda, como dije Las tres me las voy a agarrar, por primera vez Y bueno, este bufo no es muy jodido Ya estamos en, en como en, en Ya la, en... En el tercer tercio Por así decirlo El nivel Para que A ver si me Eh Ta ta ta ta, ta Perfecto Bueno este UFO Como digo no está tan jodido O sea puedo perder Si ya sé pero No es algo que, que digas O oh, es lo más complicado Del nivel Como el robot por ejemplo A ver Ta ta ta ta, ta. Ahí está perfecto Esta bola Más de lo mismo No es muy jodido Ahí puede ser. Bueno, y este cubo es un poco tramposo. Como que acá no. Ah, para que, que me, me leí la moneda, que soy un grueso. Que, que soy un capo. A ver. Eh... La moneda está. No, ahí no está, pelotudo. Ahí. Bueno, ahí te, que tengo que saltar un poco. Un poco extraño tengo que saltar ahí. Es que a mí me salía esto, cosa que. Bueno, también el hecho de estar grabando me, me jode un poco, pero bueno. Ahí agarramos la moneda. Y ahora, bueno, tengo que ir por acá Saltar Como digo, esto es un poco Y esta nave me va a joder bastante Yo digo que Ojalá no, ojalá no pase Pero es que voy a perder con Unas 4 o 5 veces en la nave final Porque, sí Porque es jodido Sobre todo acá Sobre todo ahí Esa, Eso, eso me va a pasar mucho Voy a ir para arriba como imbécil Y me voy a comer los, los, los, los pinchos Pero bueno A ver Ahí va bueno, bueno, bueno, bueno 66 centavos, ¿no? Si no me equivoco si 66 en... apesto, gente, soy, soy un asco en este juego, pero bueno Ahora sí, vamos a empezar 3, 2, 1 Empecemos Y ahora me sale la primera este cubo, bueno, casi 6% Sí, eh, yo todo esto lo practiqué con copias, es por eso que ya no tengo ningún por ciento acá de, de nuevo récord Porque eh, lo practiqué todo con copias Ok, vamos a llegar por peores al drop, quizás No, no, mierda Ahí está, a ver Vamos a ver qué tan lejos llego en el primer drop Ok Paso la bola Ah, 28, no le di la orden, mierda Ok, paso la bola otra vez Okay. Ah, 42 bueno, tengo, bueno, no pasa nada Que okay, 42 Ese güey, como digo, voy a perder mucho ahí, así que váyase preparando Bueno, igual, yo, igual lo corto, pero es que yo me tengo que ir preparando para perder ahí Ok Oh, 51 bueno, bueno, bueno, bueno. <coughs> Se no está nada mal. Ya, ya pasé la mitad del nivel. Eso es bueno. Ok, nivel best. Agarro la moneda. Ay, no ¡No! ¡74! ¡Ah! ¡74! ¡No! Lo tenía hecho Bueno, no he hecho Claro, no, por supuesto Pero es que me es que estaba fresquísimo O sea, este era el intento Estaba fresco de Haberme hecho el fluke ¡Me lo iba a hacer otra vez, gente! ¡Sigue hasta 74 O sea, no saben La, la de veces que pierdo en el, ¿No el robot No saben la de veces Que pierdo en el robot No saben La de veces Que pierdo En el puto robot supo de gente Bueno, es que si me hacía un fluqueo De 52 al 100 O sea, ¿saben el grito que iba a pegar? O sea, iba a destruir las ventanas De mi casa del grito que iba a pegar Cuatro. No, me lo puedo creer Ok, estaba volviendo a perder la esperanza Porque me costaba, ver ya era, güey, pero no Ahora vivimos con 94 Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien Oh, que por un lado estoy frustrado Pero por el otro lado estoy feliz Porque es que en serio Después de, después estos de 200, 200, más de 200 intentos Que estuve Hace unas horas Que no hacía nada Me, me está re triste Pero ahora estoy, ahora estoy constante, ahora estoy De hecho, o sea, no lo vi, pero en estos intentos Llegaba, el güey, de vez en cuando, pero... No era lo mismo Y ahora me hago un 94 Que me dan bronca estos faces, que me, me dan me da mucha bronca O sea, ya pasó mucho tiempo desde que empecé a grabar, onda Horas, pasaron horas, extremadas horas Y sigo estancado en las mismas partes Incluso estoy empezando a perder en partes que antes no perdía Cada vez estoy empezando a perder en más partes Y me estoy empezando a desesperar y Lo pero es que no las puedo practicar, o sea, las practico todo piel Ahora que juego, ahora la verdad, la verdad Sigo chocando y es como que no, no hay caso y, y sigo y sigo encontrando nuevas maneras de, de retrasar aún más. Ah, oh, si tan solo no hubiese perdido en la nave esa. En, en el 94. Si tan solo no hubiese perdido, ahí no tendría que estar pasando por todo esto. Como eso, por ejemplo. Eso mismo. Yo, en el modo de práctica, dije que esa era parte era fácil. O sea, retrasar el video, miren. Esa parte era fácil y siempre lo fue, pero desde que empecé a grabar, ahora es un problema. Y, y lo practico y sigue siendo un problema. Es muy raro, es muy extraño. Y sigo practicándolo, pero no hay caso, sigo perdiendo ahí. Es una locura eso. No sé si esto, o sea, si hay gente que juega geometría como yo también, que sé que la hay, que está viendo este video, díganme en los comentarios si les pasa lo mismo. O sea, yo lo llamo esto de desaprender Antes dominabas una parte, pero de repente Perdés una mesa ahí de casualidad Y ya cagaste Vas a perder ahí por el resto de tu vida No importa cuándo lo, no importa cuánto lo practiques Hasta que te pases ese nivel Esa parte va a ser un infierno O sea, esa parte No solo me pasó con este nivel, eh Me pasó mucho con Nine Servers también 81 Les dije, gente, no tenía que abandonar No tenía que abandonar Gente, este es el momento Este es el momento, gente, 81 Hace tiempo, hace Días que no llego hasta acá Lecho con ketchup Sí, ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡No, no, no, no, no, no, no, no! ¡No, no, no, no, no, no, no, no! no me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Lo hice! ¡Gente! ¡Gente, lo hice! ¡No! ¡No, no, no! No es verdad. No es verdad esto. No es verdad esto. No me lo puedo creer. ¡Al fin! ¿No saben? 930. Les dije que estábamos Voy a traer de... otro Hardemon en estos tiempos, ¿eh? Porque. Sí, porque es que esto fue una locura. Fue una locura, gente. Fue una locura. Vamos a poner este comentario. Este. No sé. <risa> GG. <risa> delito este nivel de mierda. <risa> uh, no me puedo dar auto-like. No, bueno, no, no. Ahora te voy a darles like. hijo puto. No es de mierda, señor. Dije que sí. De hecho sí es de mierda, pero te doy dislike porque sí. No para otras cosas. Uh, no sé qué decir, gente. Bueno, no sé. No sé, gente. Espero que les haya gustado este video. A mí me encantó. De hecho, en realidad lo odio, pero me encantó. Ahora estoy feliz. Ahora estoy muy feliz, gente. No poco que haya hecho esto. Uh. Bueno, nos vemos en la próxima.